Les doy a todos los participantes la más cordial bienvenida a este webinar, Cómo se prepara la industria plástica para el cierre de ciclo. Este webinar se hace posible gracias a nuestro patrocinador Polistar, a quien agradecemos su apoyo para lograr este lugar en el que abrimos una discusión sobre uno de los temas más urgentes para la industria plástica. Hoy tenemos el enorme placer de contar con dos grandes expertos y líderes de opinión en el cierre de ciclo. Daniel Gómez, ingeniero de economía circular del proveedor de materias primas plásticas Esentia y Nicolás Sarria, director corporativo de economía circular en Carvajal, Empaques. De parte de nuestro patrocinador Polistar, nos acompaña Gabriel García de Plasticenter, representante de Polistar para el Mercado de México. A lo largo de nuestra presentación tendremos la opción de recibir sus preguntas vía chat. Los invitamos a generar sus inquietudes por este medio de manera permanente. Al final de toda la sesión, tenemos un espacio para responder sus preguntas que pueden dirigirse a cualquiera de nuestros tres conferencistas. Sin más preámbulo, demos inicio a nuestro webinar. Nuestro primer conferencista es Daniel Gómez. Daniel es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y es máster en ciencias en ingeniería ambiental de la DTU, Universidad Técnica de Dinamarca. Se ha desempeñado como consultor ayudando a las empresas de bienes de consumo a comprender y abordar la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural como parte de su estrategia empresarial. Daniel, es un honor contar contigo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a algunos también en, en México. Y bueno, quisiera quisiera arrancar por lo que nos convoca a hablar de, de, de la economía circular y, y pues de esos retos que, que como eh, gremio o, o como sector productivo afrontamos como tal. Eh, arrancaría con, con, con esta frase que, que, que tenemos nosotros eh, y que la hemos abanderado eh, como tal, y es el tema de que la economía circular no es el futuro, es el presente, y esto digamos que lo, lo, lo partimos por lo siguiente. Normalmente eh, en América Latina estamos acostumbrados que aquello que ocurre en, en otros países eh, y en otros continentes, pues nos llega con cierto delay, ¿sí? como puede pasar con, con, con la, la señal del Wi-Fi. Eh, y sentimos eso, que, que tal vez necesitamos que maduren ciertas, ciertos procesos, ciertos requerimientos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y después nos montamos nosotros eh, en, en el tema. Y, y si bien eh, hablar del concepto de la economía circular no es algo nuevo, eh, pues es algo que indudablemente nos toca montarnos. No, hay que entender que no es una nueva forma de ver la gestión integral de los residuos sólidos, eh, de aquello que se hablaba de las tres R, y entonces ahora las tres se multiplicaron por tres y son nueve, y, y hay que abordarlas de esa forma, eh, sino hay que entenderlo, como, el, como la forma de hacer negocios cómo nos debemos vincular con otros, cómo debemos asumir ciertas responsabilidades que quedaron en el vacío y eso es eh, pues básicamente esos puntos débiles donde finalmente vemos que nadie hace y se vuelve un problema lo que eh, normalmente vemos con, con los temas de los plásticos eh, el plástico termina en el océano no porque de alguna otra forma lo hayamos diseñado con esa intención para que finalmente se vaya a a, a flotar en las islas de plástico o terminen los rellenos sanitarios indudablemente ahí hay una responsabilidad de faltan sistemas de gestión faltan eh, indudablemente quien los reincorpore como tal y falta hablarle al consumidor de la importancia y la responsabilidad que debe tener allí entonces eh, pues eso es lo que, lo que precisamente estamos llamados a hacer, estamos llamados a, a arrancar en ese, en ese futuro eh, perdón, en ese presente que estamos viviendo y, eh, pues, vivirlo y arrancar en esa transición hacia la economía circular como tal. Bueno, entonces, ahora sí, eh, contarles un poco, pues, digamos, lo que se está viendo en el mundo y lo que tenemos, pues, que claramente eh, tomar la responsabilidad como tal por un lado, pues eh, existe una preocupación y, y, y esa preocupación no es, no es banal, no es eh, sobre, sobre el medio ambiente y la contaminación. Eh, ahorita en Daos, digamos, el, el, el tema de, de los plásticos sigue estando como, como un tema muy importante de la agenda política. Eh, vemos que, digamos, el convenio de Basilea y la discusión que se dio acerca del, del, del, de la contaminación de los océanos con los plásticos sigue teniendo eh, cada vez más importancia y entonces allí, digamos, tenemos que verlo con, de forma propositiva. Eh, no es algo que, en lo cual, digamos, debamos decir que es una responsabilidad directa nuestra, pero que solidariamente tenemos que entrar con los demás actores a hacer, a gestionar, a revisar. Y, y hacer parte también de esa preocupación, convertir esa preocupación en acciones. Lo segundo, eh, de alguna u otra forma el consumidor ha ido cambiando, se ha ido informando de una forma diferente, eh, se ha preocupado por otras cosas y esto también tiene que ver, eh, digamos, con, con ese desarrollo económico que en la medida en que yo ya tengo mis necesidades satisfechas básicas cubiertas, empiezo a preocuparme por otras, por, por otra serie de elementos que, que entran dentro de ello. Y vemos cómo crece esa población que además ha estado inmersa dentro de esas políticas en los diferentes países donde hablamos de la educación ambiental como un eje de transformación y, y, y vemos que en, los, que en los colegios a los pequeños les han ido enseñando sobre la separación de los residuos, sobre... Pues los, los diferentes problemas y las diferentes condiciones que hay en el ambiente, eh, la extinción de algunas especies y de alguna u otra forma esto ge genera eh, pues, eh, ese cambio del consumidor, eh, ya, no, ya no es el, el consumidor trans tradicional y, y, ese, y hay que entender muy bien que ese consumidor cambia muy rápidamente eh, hoy por, por un tema de redes sociales que, que puede influenciarlo rápidamente, entonces ahí hay eso a considerar y por supuesto eh, esto entra en las agendas políticas eh, de los gobernantes sea la razón que sea digamos que eh, algunas veces se ve la condición de, de una política que no tiene fundamentos técnicos detrás pero a veces también resulta que detrás de esto hay un problema muy grave eh, que se quiere abarcar y, y de esa forma se quiere seguir trabajando. Independientemente de esto, esto ya está en, en los panoramas políticos de todos los países de la región y, y no debemos ser ajenos a ello, no debemos decir que esto no va a ocurrir, sino más bien ser parte de la solución como les mencionaba antes. Y, y, y pues eh, el, el, el plástico, eh, digamos que se ha visto no desde sus bondades, sino desde ese... Eh, pues esa consecuencia que, que ha tenido el, el mal manejo y la mala disposición del mismo, eh, que indudablemente eh, toda la cadena es responsable y, y tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, eh, pues entender un poco esto de cara a, a la economía circular, pues vamos a irlo viendo en los diferentes procesos y en las diferentes etapas, dónde está la responsabilidad de cada uno y que es importante la interacción de toda la cadena precisamente, para poder eh, trabajar de, de forma mancomunada. Entonces, eh, simplemente pues, vemos que, lo que les mencionaba hace un momento, la, de alguna u otra forma, eh, cada vez van a haber más políticas eh, encaminadas a, eh, o a restringir el uso de los plásticos en ciertas aplicaciones, o a eh, demostrar la gestión. Yo soy más de la, de la visión de, de, de la zanahoria, de ir llevando el proceso, porque es necesario, eh, ver cómo hacemos consumo responsable, cómo gestionamos adecuadamente y en algunas otras aplicaciones decir eh, pues hay que sacrificarlas de alguna otra forma porque fueron, fueron desarrolladas no necesariamente de la mejor forma y esto es independiente de, del material. Yo, eh, eh, aquí es algo importante resaltar. Eh, tal vez en, en, en, en los temas ambientales se ha dicho que un material resulta mejor que otro eh, no, no, es, no, no es necesariamente cierto. La gestión de los materiales, eh, la responsabilidad del cambio que, que veamos, eh, no en el material, sino en toda la cadena, en cómo se gestiona esa cadena, es precisamente lo que nos permite hacer eso. Eh, pondré un ejemplo, y a nivel de ejemplo lo dejaré, y es, eh, puede estar un, un, una compañía de, eh, pensando en cambiar su empaque de una, de una bebida eh, por un empaque retornable ¿sí? y si yo miro desde, la, de un, desde una perspectiva de ciclo de vida eh, me cambia el escenario y me cambia en este sentido y es si yo antes no tenía retornabilidad entonces ahora tengo que poner un sistema de retornabilidad alguien tiene que pagar por ello entonces hay que asumirlo y por otro lado voy a tener una serie de misiones que no, tenían, no tenía contemplado antes se me pueden incrementar mis, mis, mis emisiones. Y esto, pensando, por ejemplo, en que si antes era plástico y lo cambia a vidrio, eh, va a pesar 10 veces más, 100 veces más el empaque. Y esto implica precisamente que, de que, por más de que yo logre garantizar que la energía de ese vidrio, de alguna u otra forma la compense como tal, la energía del transporte no la tengo en mi, en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿Es mejor el plástico que el vidrio? Yo diría que depende, ¿sí? Eh, depende de esa gestión, depende de esos elementos que están dados allí. Y tenemos que ser muy enfáticos en que, en que hay que precisamente trabajar y desarrollar las cadenas. La economía circular nos habla de la logística inversa, nos habla de esos modelos de, de, de llevar el producto a un servicio y verlo desde esa perspectiva de servicio nos habla, por supuesto, del reciclaje, de la remanufactura, de la reparación, otra serie de elementos que son muy importantes. Y en ese camino tenemos que ir metiendo nuestros modelos tradicionales para decir eso que era considerado un plástico de un solo uso, eh, que puede seguir existiendo, que puede seguir estando dentro de la economía, cómo efectivamente se retorna ¿sí? a través de tecnologías que son, por supuesto, muy importantes y muchas están todavía en desarrollo. Eh, sí, cada vez avanzamos mucho más en la forma de poderlos reincorporar a, ese, a esos sistemas y tengo que tener puesto todo un sistema de gestión detrás de esto, la colaboración de los consumidores la información adecuada de los consumidores porque eh, identifican todos los plásticos iguales y los, todos los plásticos no son iguales eh, hay que hacer labores por parte del consumidor Vamos eh, hay un debate sobre si deben eh, lavar los, los envases y empaques para garantizar que de alguna u otra forma la retornabilidad sea mejor, siendo que eh, pues el transformador debería tener sus plantas depuradoras y asumir es, esas cargas ambientales. Entre más rápido yo logre desinfectar y limpiar el plástico y los demás materiales, eh, digamos, se, se, seré allí coherente con eso, debo precisamente eh, ponerlo de la mano del consumidor que debe asumir esa, esa condición. Y eso no está escrito en ningún lado. Eh, en los plásticos pues muchos de ellos tienen memoria de, de los olores y entre más rápido yo logre eh, hacer ese proceso, mucho más fácil me va a hacer reincorporarlo a la cadena. ¿sí? Y eso no lo va a hacer todo el mundo, entonces eso implica que pone barreras hacia las tecnologías para hacer lo que hace la mayoría y devolverse desde allí. Y ahí obviamente tenemos algunas barreras que, que nos, nos van a eh, demorar en ese en esa, paso constante hacia la economía circular, pero que en los últimos años indudablemente podemos decir en los últimos dos años ha habido unos avances gigantescos. Eh, tal vez allí había una industria que se había quedado eh, un poco adormilada con, con ciertas cosas, con ciertas preocupaciones y desarrollos y que hoy tiene que asumir otros retos eh, como tal en, en, en, en lo que venía haciendo. Entonces esos retos eh, por supuesto está en, en las materias primas, en los insumos, no solamente en que una resina eh, y, y todos los fabricantes de resinas decimos eso, pues mi resina es eh, reciclable, sí. pero cuando le hacen siguiente, los siguientes pasos de transformación, pues allí se, se van perdiendo esa reciclabilidad porque ya hay unas mezclas, ya hay adición de ciertos elementos que eh, pues hacen que los procesos tradicionales, no necesariamente funcionen muy bien o que los materiales quedan negros ¿sí? y hay que llevarlos a negro y el fabricante quiere que su envase sea blanco con material reciclado y allí va a poner pues ciertas restricciones que hay que ir viendo y trabajando de la mano de la tecnología, de la mano del consumidor, de la mano del cliente para, para ir involucrando todos estos elementos. Entonces ese es, ese es un primer elemento y obviamente también eh, pensar en catalizadores, pensar en aditivos, pensar en elementos de procesamiento para, para los diferentes procesos de transformación y que todos ellos, y, y uno ve los requerimientos finales de, de, de muchas empresas donde dice mire, esto no puede llevar los siguientes compuestos y, y entonces hay que irlos cambiando. Eh, vemos un gran avance, por ejemplo, en los, en los empaques, eh, perdón, en los elementos que tienen que ver con con eh, aparatos eléctricos y electrónicos y cómo poco a poco vamos saliendo de la utilización de, de halogenados, que era lo que tradicionalmente se utilizaba, a nuevos eh, aditivos que precisamente cumplen con, con la expectativa de evitar la, la llama y la ignición que se puede dar dependiendo de la aplicación y ir pasando a eliminar esos componentes que también dificultaban los cierres de ciclo y que de alguna u otra forma también podían afectar ciertas corrientes de materiales como tal. Ahora, si vemos, eso ya es una realidad en Europa. Tal vez nuestros países van a demorar en que la normativa haga que finalmente se adopten estas buenas prácticas y la industria tiene que estar preparada para ello. Así no se lo demande la norma. Nosotros sí tenemos que ser propositivos y adelantarnos a esos cambios que finalmente van a estar dados allí y que sabemos que también eh, tienen un impacto sobre el cierre del ciclo de los materiales hoy en día. Entonces, hay que ir empujando en conjunto. Entonces, esa es la primera responsabilidad que vemos allí. La segunda es que el producto sea reciclable y poco a poco se vaya incorporando el material reciclado. Entonces, de alguna u otra forma, eh, a, habría que se, separar los escenarios de, de diferentes resinas eh, para decir, algunos ya tienen sus cadenas mucho más, eh, mucho más adelantadas y permite que el 100% de sus materiales se reincorporen y esas, eh, sí, eh, eh, también ahí hay un tema de suministro que muchas veces, eh, por ejemplo, las, las, el, quienes hacen envases de PET reciclado, eh, pues se quejan mucho, que no hay disponibilidad suficiente de, de la materia prima para incorporar el 100%, si bien sus tecnologías hoy lo permiten. Y otras que están avanzando en ese camino para poder decir cómo se van reincorporando en aplicaciones diferentes y con los retos de aquellas que son de contacto con alimento que Implica pues un poco esa maduración de las, de las cadenas, implica una buena separación, implica por supuesto eh, lograr que, que se reincorporen y que sean aceptadas así. Hay, hay, hay también un tema hacia el consumidor y es, eh, y lo han hecho en ejercicios de diferentes aplicaciones y es que como el empaque reciclado se ve tal vez no, no en homogeneidad de color, eh, Sí, especialmente hacia los blancos, entonces no se ve tan blanquito y brillante como lo, lo esperaba el consumidor, el consumidor piensa que, que, que el empaque eh, viene de otra cadena que ya ha sido utilizado y que se reincorporó allí y es, el, es la materia prima que tiene esa coloración entonces claro, hay que trabajar en, en eso, pero también hay que entender que el consumidor tiene que bajar ciertas expectativas eso hay que acompañarlo con mercadeo, hay que demostrar que precisamente hay que hacer des, es declaraciones eh, y prepararse para eso de la mano en que se va mejorando eh, los procesos finales y acabados de, lo, de, de las resinas y, eh, y, de, y se ve finalmente como hay aceptabilidad porque se lograron incorporar mayores cantidades de materiales y porque tecnológicamente por el otro lado se está avanzando para poder hacerlo como tal. Entonces ahí hay todo un matrimonio y... Eh, por supuesto que las estructuras sean diseñadas para ello, entonces cuando, ahí el mayor reto que tenemos en, en la industria plástica es cuando tenemos múltiples capas, las múltiples capas nos ponen un reto porque eh, de alguna u otra forma los procesos que tenemos no nos permiten eh, separar la, las diferentes corrientes de materiales y especialmente hablo cuando combinamos no solamente las barreras funcionales, ya sea EVOH, eh, las poliamidas con el nylon o el aluminio para, para las barreras funcionales, sino eh, cuando hacemos las mezclas de diferentes capas para darles diferentes condiciones a, los, a nuestros productos finales, y eso es que tenemos un PET por, en la capa exterior, de pronto adentro un polietileno, des, después una barrera eh, con algo de polipropileno y polietileno, después sí y cuando vamos a ver finalmente esos productos cuando salgan no son identificables, por eso pan con el número 7 eh, por la mezcla que tiene y después re, recuperarlo o enviar esas, esos materiales a una sola cadena eh, pues implica otros, otras adiciones que, que son indudablemente una, un, un gran reto y el gran reto hoy están en los flexibles, no en los rígidos precisamente por eso porque, porque tenemos que mejorarlo y ahí vemos ciertos avances de, de, algunas, de algunas compañías que dicen, mire, 7 capas de polietileno y esto es un un empaque de una, de una eh, pasta dental y esto implica orientaciones ABCD, ex, espesores tales, condiciones y formulaciones tales que al final el material que sale es un polietileno sin barrera y que se puede reincorporar debido a esa complejidad que tiene en la, eh, la procesabilidad de sus materiales hacia adelante. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí no estoy hablando de mi reto específico y particular, eh, en mi posición de cadena, sino hacia adelante. Es decir, ¿cómo hago que el material se recicle? ¿Cómo hago que el material retorne? ¿Cómo hago para garantizar que yo tengo estructuras que pueden ser reutilizadas? Y esa es una perspectiva de ciclo de vida y es una perspectiva que nos invita a la economía circular porque yo tengo que estar viendo precisamente todas mis aristas posibles para garantizar que haya flujos de materiales, que se cierren esos ciclos como tal, ya sea por reutilización, por reciclaje, en fin sea la, la condición que sea, ese modelo tiene que estar dado allí, eh, como tal. Después, el siguiente paso es un, un consumidor, y un consumidor, eh, pues los consumidores son, son muy variables, y pensar que un consumidor ha, haga un uso responsable, eh, pues es un reto indudablemente. ¿Y quién lo debe hacer? Entonces entra un actor que es, por un lado, eh, quien desarrolla políticas públicas, entonces entra gobierno, pero también hay un sector... Eh, importante que es un sector privado de, y, y, un, y un sector que está lanzando al, al mercado los productos, que tiene que informar adecuadamente al consumidor, eh, no en letra pequeña, tiene que, tiene que evolucionar un poco hacia eso y, y estamos viendo hoy en día muchos sellos, muchas condiciones que nos invitan a eso. Después eh, de eso, él tiene que hacer esa labor de separación y garantizar que el material se pueda reutilizar y que se pueda devolver en la, en la cadena y hacer bien su papel ¿sí? entonces eh, aquí quiero poner un ejemplo y es eh, tal vez la pandemia nos ha llevado a, a pensar en que eh, sale más material eh, de, de un solo uso eh, a domicilios, lo, los restaurantes en fin, todo el material entra allí y, y bueno, nos alivió la vida porque nos, separa, nos quita tiempo ya no tengo que lavar, ya no tengo que hacer no tengo que hacer absolutamente nada, todo lo contrario de alguna u otra forma tengo que hacer la misma gestión que yo haría en mi, en mi hogar. Entonces tengo que por lo menos descomidar, quitarle los restos de comida que de alguna u otra forma se van a volver lugares de vectores. Es decir, van a aparecer ratones, ratas similares, moscas y demás que van a llegar y poblar allí. De alguna u otra forma se me va a volver un problema. ¿sí? Y, y, y ojalá lo pueda llevar a, a, a casi que una condición de, de que si yo lo fuera a reutilizar estuviera disponible allí. ¿Sí? No puedo decidir lo quiero o no lo quiero, pero lo mando al siguiente eslabón de la cadena como tal, pensando en, en eso. Y esa labor nos cuesta, ¿sí? Esa labor de, de una adecuada separación, de no de, de necesitar identificar todas las resinas, para eso ya es un nivel avanzado, entonces finalmente decir esto es PET, esto es poliestireno, esto es eh, polietileno, ¿sí? ni siquiera quienes, quienes estamos en la industria llegamos a, a ese nivel de, de, de complejidad, en, hay algunos países como eh, el caso de Bélgica, Alemania eh, Suiza, han, han intentado llegar a ese nivel y, y hay algunos consumidores que, que han logrado evolucionar a, a, a tener ocho canecas de separación y dentro de ellas poder gener, gestionar los residuos de su hogar fácilmente ¿sí? Entendiendo cuáles son esas corrientes nivel avanzado, quedémonos con con, con qué se puede aprovechar y llevémoslo a las condiciones que sean aprovechables, que es el siguiente punto, para que precisamente haya eh, todo ese encadenamiento. Y de ahí en adelante, que, que haya la recolección en nuestros países, eh, fundamentalmente tenemos un tema donde eh, los recicladores, ¿sí? el agente social entra allí y, y los pempenadores y demás, Entran en este proceso de recolectar informal o formalmente eh, los residuos aprovechables, eh, hacer una separación por valorización, por cuánto le representa a ellos económicamente el tema de decir, eh, esto me vale y me representa un salario, me representa eh, X ingresos y entonces... Um, ay, de esa forma sacrifican algunos materiales que podrían entrar dentro de la cadena y no lo hacen. También hay un desconocimiento por parte de ellos de algunos materiales de en, en no saber que efectivamente allí hay una serie de materiales eh, que se pueden aprovechar y se pueden reciclar y que hay una cadena interesada en poderlos o con una capacidad para poderlos cerrar esos materiales. Eh, en algunos otros casos tendremos que, que pensar en que hay cadenas por, por desarrollar en nuestros países. Eh, por más de que tengamos historia de más de 50 años de, de reciclaje con estos actores informales nos hace falta crecer en infraestructura, crecer en algunos procesos de alistamiento y demás, eso hace parte digamos de esa labor de la gestión de los residuos eh, que, que tiene esa dicotomía desde, desde el reciclaje inclusivo y desde muchos temas que se han abordado de diferentes formas en nuestros países ¿sí? que hace que haya una gran diferencia entre hablar entre el reciclaje en, en los países de América Latina y Europa o Estados Unidos, donde hay un sistema totalmente diferente, hay incluso una serie de subsidios de fondo que hacen que, que, que allí opere totalmente diferente el tema del reciclaje y nos pone unos retos diferentes como tal. Y por último, esa transformación y entonces, eh, que se pueda cumplir con ello? Entonces, vamos a encontrar limitaciones en algunas cadenas donde dice, yo me dedico a este tipo de envases esa es mi especificación además porque eso implica que yo pueda sacar el material con las certificaciones y los grados específicos que necesita el que está en la, al otro extremo ¿sí? al, al lado de materias primas y él me exige que ese material no puede traer más del 1% de contaminantes tiene que salir de una cadena en contacto con alimento y, y yo transformo de esa condición y creo el mercado y se creó la economía que de la cual habla la economía circular es precisamente porque hay actores que están interesados en comprarlo y en cerrar el material. Si mi material fuera otro, pues ahí se va especializando y se va generando esa condición. Entonces, como vemos aquí, es, todos tenemos que estar en, alineados, todos tenemos que hablar lo mismo. sí Y esto obviamente tiene que tener un tema de, de, de, de esa óptica de utilizar herramientas que vienen de, del ciclo de vida, del ecodiseño y demás que de alguna otra forma nos están abriendo ese panorama, nos están abriendo la visión de qué se puede gestionar, cómo se puede gestionar, qué infraestructura existe y, y cómo se puede apro aprovechar esa infraestructura existente que hace falta desarrollar para poder cerrar el ciclo de los materiales, porque cada país es diferente. Eh, si bien podemos decir, y, y vuelvo al, al tema PET, que, que, que está bastante desarrollado en nuestros países, pues el PET ha tomado un punto donde pues casi que en, en todos los países veo los actores que están transformando y si no, de alguna u otra forma han entrado a exportar los materiales para poderlos llevar a, a sus plantas donde, lo, donde de alguna u otra forma los transforman y los reincorporan como tal para, para hacer nuevos envases. Eh, vemos algunas cadenas de polietileno, que se han desarrollado algunas cadenas de poliestireno no expandido, sino solamente el poliestireno porque han encontrado esos grados de contacto con alimentos y las tecnologías que les permitan reincorporarlos. Si bien allí ven algunos cambios frente a, a sus clientes que, que algunos eh, buscan sustitución de algunos materiales por directrices internacionales que, que han visto una necesidad de cambio de esos materiales para esas aplicaciones y eh, entonces vemos que cada, cada área local pues tiene unas condiciones diferentes. Cada uno tiene unos retos diferentes, pero en términos generales lo que vemos allí nos pide integrémonos entre todos, veamos qué tenemos disponible, desarrollemos aquellos, aquellas áreas donde somos eh, débiles y veamos cómo efectivamente hacemos de esta cadena eh, pues una cadena que se comunica entre todos y que permite generar un modelo de negocio de transformación, de reciclaje, de reutilización eh, la condición que queramos ver allí eh, pero que nos sentimos parte y que, que de alguna u otra forma participamos en esa economía eh, pues que, que claramente la llamamos economía circular eso es eh, en, en cuanto al reto y pues obviamente a, allí vemos que, que el reciclaje si bien no debería ser la solución última, y hay, para hablar específicamente del reciclaje mecánico, que es lo que más hemos desarrollado en nuestros países, con algunos, digamos, algunas consideraciones de reciclaje eh, químico, eh, pues vemos un reto muy grande, ¿sí? ¿Cuánto efectivamente está saliendo al mercado y solamente un pequeño porcentaje se está reciclando? Eh, indudablemente aquí hay algo y es la información sobre, sobre este número para, para ver si el 9% es mucho o poquito, cuánto se queda en el consumidor, cuánto están las neveras, cuánto están sus vehículos, cuánto están los productos de aseo y cuánto tiempo de retornabilidad tienen esos productos de aseo y consumo, ¿sí? Nos hace falta eh, información y esto es otro de los elementos eh, que, que estaban en, en la diapositiva anterior y es si no tenemos información, no tenemos cómo gestionar un modelo de negocio, entonces este es un gran reto que tenemos allí y eh, para precisamente poder alimentar el, los procesos de decir cuánto es lo que sale, de qué forma lo podemos hacer, entonces si lo vamos a hacer con tipo mensajería, si lo vamos a hacer retorno en, en, el, eh, en una gran superficie o en un almacén para que la gente vaya hasta allá, lo vamos a hacer en máquinas de depósito, lo vamos a hacer en los sistemas de transporte masivo, ¿cómo? Para finalmente garantizar que, que, pues que los materiales llegan y los volúmenes requeridos para no hacer la logística costosa y pues tener un impacto sobre el producto eh, tenemos ahí también un reto que se ha, que se ha vuelto de moda en, en nuestros países y es que no todos los aditivos eh, que, que se ofrecen eh, sobre biodegradación o degradación básicamente van a ser permitidos dentro de dentro de la cadena como tal y eso es algo a revisar y eh, y hay una degradación que está ocurriendo como tal en los plásticos que no necesariamente les permite las calidades adecuadas cuando se reincorporan. Entonces, eh, es un proceso, es, son temas que hay que mirar del lado del transformador, de qué le está adicionando, y, y lo metí allá en, en la diapositiva anterior, en, de, del lado de, la, de las materias primas y esos aditivos que, que utilizamos, eh, y cómo efectivamente le estamos haciendo una apuesta a, a algo, no a, eh, no a que... Eh, mágicamente mi, se desaparezca mi responsabilidad porque ya nadie sabe quién era el, la, la bolsa o el material que estaba dado, sino cómo efectivamente se reincorporó en un proceso y eso es un poco lo que, lo que debemos trabajar, eh, ver un gran potencial dentro de esto y ver cómo sumamos de la mejor forma posible con las limitaciones que tienen nuestros sistemas de gestión de residuos eh, donde pues, eh, hemos ido evolucionando, pero hay muchos retos grandes. Y eh, algunos reciclados pues, que, que, que son importantes de hacer y desarrollar porque tenemos algunas barreras tecnológicas allí entonces indudablemente eh, pues ahí hay una inversión que es muy importante del lado de, de quienes estamos viendo la resina con, con esas oportunidades eh, tecnología recolección eh, pero también de la mano del desarrollo de las políticas públicas que permiten precisamente que, que después no se vayan a generar vacíos eh, en las responsabilidades eh, con respecto a, a, a quién, que eso es, por ejemplo, servicio público de aseo o que de alguna u otra forma debería estar integrado en otra parte. Eh, por último, ya cerrando el tema, pues una invitación a, a estos temas de economía circular que hemos desarrollado nosotros como contenidos nuestros y contenidos externos, eh, pues para, para seguir hablando de la economía circular como tal. Entonces, eh, Laura, eh, en este momento, pues, quisiera, de pronto, sé que han, han habido algunas preguntas al respecto, entonces, eh, no sé si las manejamos en este momento eh, para, para poder ahondar en algunos temas que tengamos allí. Gracias, Daniel. Sí, nos quedan unos minutos eh, en este espacio, entonces, vamos a darle eh, ya, eh, vamos a abordar las preguntas que hay para ti. Eh, mira, la primera pregunta eh, nos la hace Iván y es, ¿qué se está haciendo en América Latina para contrarrestar las prohibiciones de, en los diferentes países al plástico de un solo uso? Las prohibiciones no funcionan y el sustituir el plástico con otros materiales es más perjudicial al medio ambiente. Eh, adelante, Daniel. Bueno, tal, tal como lo, lo mencionan, digamos, ahí hay todo un debate técnico o no técnico. Eh, yo creo que el, el, el tema fundamental y nuestra posición, digamos, un poco en, en, localmente en Colombia, lo que hemos hecho es, eh, con las autoridades nos hemos sentado, eh, hemos puesto nuestro punto de vista, hemos participado en cuanto espacio hemos podido para precisamente mostrar las bondades del plástico ¿sí? y desde allí poder, digamos, no tener un, un, una opinión, eh, que netamente se queda en opinión, sino una opinión documentada técnica que permite generar un, un, una construcción de, de política que, pues que, que, que realmente tenga un sustento técnico como tal. Eh, creo que hay que avanzar y que, creo que hay que ser más propositivos y es la invitación que también hacemos directamente a nuestros clientes y, y, y en términos generales en todos los espacios que participamos. Eh, mostramos que hacemos parte de, de la Alliance Student Plastic Waste, donde estamos muchas empresas, tanto marcas, eh, como los transformadores y los que ponemos al mercado las resinas y desde allí venimos trabajando en, en precisamente generar ese diálogo no, es, no hay que entenderlo como si fuera un lobby, sino hay que entenderlo como un diálogo, como una condición de sentémonos, pongamos las condiciones eh, no estamos de acuerdo con las prohibiciones, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿hay que recoger bolsas? salgamos a recoger las bolsas en conjunto, hay que, a, hay que madurar los sistemas de gestión eh, de residuos, hagámoslo ¿sí? como propositiva Mostremos que efectivamente los plásticos son reciclables y partamos un poco de esos mitos urbanos que pueden haber allí eh, y demostremos dónde se pueden generar esos cierres de ciclo. Yo creo que falta mucha información y nosotros tenemos una gran responsabilidad como actores de la cadena de proveer esa, esa información, de hablar claramente, de eh, indudablemente pues eh, esto a veces genera mucha energía en la gente, mucho apasionamiento como tal pero hay que mantenerlo en un buen nivel que permita tener precisamente esa información, ese diálogo técnico adecuado y acertado y también pedir a, la, a las autoridades que también se documenten eh, no sobre la base de, de, de meter mucha información que a veces no tiene fuentes, sino que efectivamente se pueda demostrar o, o información genérica. Nos ha pasado mucho que, que llegan con estudios hechos en, otro, en otras latitudes del mundo y los quieren aplicar y lo que les decía eh, hace un momento es, tenemos que ser muy, muy estratégicos en mostrar las realidades de cada uno de nuestros países localmente que tenemos y sobre esa base desarrollar pues, nuestras cadenas y, que, y hay que hacerlo de esa forma propositiva. Perfecto, la siguiente pregunta nos la hace María Isabel eh, y ella nos pregunta, en el mercado a veces se encuentran aplicaciones que declaran que el material está compuesto por 100% material reciclado. Eh, una vez es echado este material, reciclado. ¿Es fácil reincorporarlo al estar compuesto al 100% de materia prima reciclada post consumo? ¿Es técnicamente viable incorporarlo nuevamente en la cadena de reciclaje? Adelante, Daniel. Claro que sí. Eh, diría, sí, indudablemente, es, o sea, el, el plástico eh, se ha ido demostrando y se han ido encontrando a través de esos desarrollos tecnológicos que en la medida en que eh, hay unas buenas prácticas en toda la cadena y voy a poner los ejemplos, cuando yo no excedo las ciertas temperaturas de procesabilidad que se dan en las extrusoras, eh, que le generan esa, ese deterioro a la resina eh, y empieza todo el proceso de degradación térmica que se da allí, cuando yo intento mantenerlo dentro de, de ciertos parámetros y hago unas buenas prácticas, el material va a poder pasar diferentes ciclos y se va a poder reutilizar muchas veces eh, dentro del reciclaje. El PET muestra precisamente eso, de, de alguna u otra forma, o se da una regeneración de las resinas, él, él vuelve a estar, o sea, podríamos hacer el paralelo entre un PET y un aluminio, entre el PET y un acero, y básicamente volvemos a esas condiciones que, que vuelven a darse como tal. En las demás resinas se trabaja precisamente un poco en, en la procesabilidad, en no exceder esas temperaturas para... Volverlo a garantizar, pero en la mayoría de los casos lo que se demuestra es que efectivamente lo puedo hacer. Puede que en algunas aplicaciones, porque se pierden propiedades mecánicas, eh, yo tenga o que reforzar o utilizar no el 100% de material reciclado en la siguiente pasada, sino hacer una reducción eh, al 80% o hacer un rediseño de mi envase para que garantice que eh, el número de pasadas que yo haga en, en máquina, pues, me, me, me vaya a soportar el, el envase y el empaque finalmente las condiciones a las que tiene que estar sometidas. ¿sí? Entonces ahí hay que jugar de, de la mano de eso, pero en términos generales la respuesta sería sí, el, la resina sigue siendo, eh, sigue podiendo pasar a, a unos siguientes usos y se puede seguir utilizando en esos procesos como tal, buscándolo en últimos una aplicación de, de menores eh, como requerimientos técnicos. Para, para finalmente intentar cerrarlos allí, pero eso nos permitiría, por supuesto, alargar la vida de, de los materiales. Perfecto, tenemos espacio para dos preguntas más. Eh, Juan Jiménez nos pregunta, en términos de las etiquetas plásticas impresas, ¿qué se ha pensado? Adelante, Daniel. Bueno, en etiquetas, yo creo que, que de alguna u otra forma depende de, de, de, de ese juego que hay con respecto al envase. ¿sí? Entonces, cuando yo miro el ecodiseño, tengo que ser muy respetuoso en saber cuál es mi envase, cuál es el material de mi envase. Si mi envase es en PET o si mi envase es en polietileno o si mi envase es en polipropileno, debo jugar con, con ciertos parámetros. Eh, quienes trabajan con PET saben pues, que hace mucho tiempo se viene trabajando con el tema de la eliminación del PVC eh, de, de las etiquetas. Una segunda buena práctica, eh, por más de que todavía no hemos desarrollado eh, pues una industria que utilice muchos eh, detectores de, de, de infrarrojo cercano para, para detectar las resinas, mucho de, nuestros, de nuestra industria de reciclaje lo hace en tanques de separación, pero hacia allá vamos. Entonces, viene en segunda, la segunda limitante y es el tamaño de la etiqueta. La etiqueta no debe cubrir más del 30% del, del envase para permitir la identificación de la resina que está de fondo. Eh, tercero, si es en papel, eh, entonces el tema de los pegantes, el, eh, tengo que revisar también que eh, la impresión para ver si la impresión me genera después en los lavados algún tipo de contaminación sobre los plásticos. Entonces ahí hay toda una serie de, digamos, yo, yo lo que recomendaría allí es coger cada caso en particular y, y poder revisar sobre las, las buenas prácticas que hay en, en ecodiseño y que eh, muchas están dadas. Digamos, Europa sacó sus propios lineamientos eh, de, de reciclabilidad, entonces allí se pueden ver, son muy parecidos a los que sacó la Asociación Americana de, de Reciclaje de Plástico, que nos habla específicamente de cada uno de los casos y qué consideraciones a tener, y, y que son muy buenas prácticas y que finalmente nos permiten decir, listo, esto es lo que deberíamos hacer, y escuchar mucho al, al, al que finalmente está cerrando eh, el ciclo, porque él es el que le puede estar diciendo qué dificultades está teniendo al final eh, porque se contamina o porque no le permite una buena identificación del material o porque, por más de que se llame PET, la etiqueta es de, de pet LICOL y no, no se compatibiliza adecuadamente con el material. Entonces, digamos, ahí hay todo un escenario, todo un, todos los temas que quedarían precisamente como para un curso específico de diseño en bases de empaques eh, y de los sellos que se adelantan en cada uno de los países que, que permiten precisamente llegar a, a esas buenas selecciones y a esas buenas prácticas. Perfecto. Y la última pregunta, Daniel, es cómo se está preparando Esencia para empezar el procesamiento de resinas post-consumo grado alimenticio, especialmente polipropileno. Adelante, Daniel. Bueno, esto es, esto es un tema que, que hemos visto de, desde diferentes aristas y el punto fundamental está en el suministro. ¿sí? El punto está en, en lo que les decía, en poder identificar ese polipropileno que viene de un grado alimenticio y generar esas corrientes de grado alimenticio. Eh, como, como diferenciador eso es exactamente lo que ocurre en el PET. Entonces, yo el PET que es de bebidas, lo separo únicamente en, en corriente de bebidas, no permito que entren, por ejemplo, detergentes, entre jabones, entren otros elementos que vienen eh, empacados en PET y que podrían con, generar una contaminación, eso es lo primero. Y de ahí en adelante, eh, eh, todo ese trabajo de clasificación, identificación de colores, identificación específicamente de qué más hay dentro del proceso, si hay barreras funcionales o no, que permiten precisamente trabajar y, y, y empezar a incorporar los materiales. Entonces, depende mucho de, también de la aplicación y del cliente, cómo es ese acercamiento, si, si hay una barrera funcional, entonces yo puedo empezar a reincorporar materiales en, en barreras externas. Si no existen, entonces eh, empezar a trabajar con ellas directamente el material, con mezclas que van muy relacionadas con, con el diseño. Entonces, ahí hay todo un trabajo... De diferentes aristas, como lo mencionaba antes, unos tecnológicos que, que hablan de las capacidades de las máquinas para eliminar olores, eh, mejorar la procesabilidad de los materiales, eh, tecnologías de lavado indudablemente y desinfección cadena y suministro, que es un, un tema muy importante, diseño del lado de las marcas para poder reincorporar esos materiales, eh, diseño del lado del transformador para precisamente poder incorporar los materiales y garantizar la inocuidad, y un tema muy importante y es, pues obviamente la, la, el tema normativo y es documentar esto, tener los soportes su, suficientes para, sea el proceso que sea, lograr si es FDA, entonces una no objeción al proceso entregado por los soportes, si es a través de la autoridad específica en cada uno de los países, pues cómo se, se entregan también esos soportes eh, de acuerdo a las normas que, que existen. En el caso colombiano, pues es, es el INVIMA, entonces todo un trabajo que implica acercarse al INVIMA, interpretar la norma, eh, ver los requerimientos, pero que todo eso va soportado en ensayos y en estudios que demuestran que efectivamente el material tiene la inocuidad así como lo tendría un material virgen. Perfecto Daniel, muchísimas gracias, hay muchas más preguntas entre nuestros asistentes, eh, si tienes tiempo Daniel te invitamos a revisarlas por el chat eh, y si tienes un espacio todavía al final de esta charla podemos abordar algunas más. Eh, gracias a todos los asistentes que han, que han enviado sus preguntas. Eh, les recordamos que este evento está siendo transmitido también en Facebook y que por la plataforma de Facebook también nos pueden compartir inquietudes adicionales. Muy bien, eh, con esto finalizamos la intervención de Daniel. Esperamos que la hayan encontrado valiosa. Eh, y en este momento damos eh, paso a la siguiente intervención. La siguiente intervención la va a hacer eh, Nicolás García, Nicolás García nos acompaña eh, en representación de Polistar. Nicolás García eh, es el representante de Polistar en México. Polistar es una de las tecnologías de reciclaje más vendidas en nuestra región. Y él nos va a hacer una presentación sobre cinco tecnologías eh, de reciclaje adaptables a diferentes tipos de residuos. Una de las preguntas que más, frecuente tenemos, eh, que más frecuentemente tenemos nosotros desde la industria plástica es, ¿Qué tipo de tecnología podemos utilizar dependiendo del residuo que generamos? Y definitivamente hay tecnologías que son eh, idóneas eh, dependiendo del tipo de residuo. Eh, si tenemos un residuo de, de película flexible, por ejemplo, o si tenemos residuos postindustriales, entonces la capacitación que nos va a hacer en ese momento, eh, Gabriel, es acerca de esas tecnologías que están disponibles eh, desde el área de Polistar para eh, las diferentes aplicaciones de reciclaje. Entonces, Gabriel, con esto eh, damos espacio a tu presentación eh, y voy a compartir la, la pantalla para que puedas para que puedas, eh, iniciar tu okay. presentación. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Este, nosotros este, somos Plasticenter, los representantes de Polistar, eh, que se es especializan en, en la fabricación de peletizadoras recicladoras. Eh, nosotros podemos ofrecer eh, diferentes tipos de maquinaria para diferentes este, tipos de materiales. Eh, para cada caso hay, digamos, un, un tipo de máquina, la cual a su vez tiene muchas variables, ¿no? Eh, podemos, este, la que sigue, por favor. Eh, la primera máquina que vemos aquí es una máquina compacta, que es para eh, procesos postindustriales, eh, tiene una capacidad máxima de 50 kilos hora y esta normalmente se pone dentro de las fábricas en una esquinita para poder reciclar este, ya sea recortes de bolsa, este, eh, rollos de, de polietileno, eh, sin necesidad de que vaya a otra área, se contamine, si no hay mismo, se recicle y se vuelva a meter al proceso, ¿no? Pero tiene una capacidad pequeña, por lo que es, y es enfriada por aire. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, este es eh, un ejemplo, o sea, de, de, de líneas de extrusión, de soplado, sacamos de, de película de film, sacamos los rollos que están fuera de grado, se vuelven, se reciclan y se meten al proceso a través de producción. Es el sistema del cabezal, ¿no? Y del sistema del enfriamiento que es por, por aire. Sí. La siguiente. Lo que viene es la, el siguiente tipo de maquinaria. ¿No? Ese tipo de maquinaria es específicamente para reciclar eh, film, películas flexibles. Ya sea, este, tiene un molino compactador el cual, este, eh, de entrada, tenemos el detector de metales, un molino compactador, eh, tenemos las eh, ventilas para la desgasificación, tenemos un camiamayas de doble pistón para las impurezas y no parar el proceso, y tenemos un sistema de corte a la cabeza, ¿sí? el cual es, regula el tamaño del pellet Este es el compactador, sí que ayuda a quitar la humedad, ayuda a precalentar el material, y lo, lo alimenta forzadamente al extruder. Aquí vemos las partes de la máquina, ¿sí? donde tenemos el detector de metales, que es este, en, en la alimentación, el molino compactador, tenemos las ventilas de desgasificación, luego, luego los cambia mallas y el cabezal. Eh, tenemos un sistema nuevo de control de, de peletizado el cual controla la velocidad, así este, nos ayuda a, a mantener uniforme el pellet del mismo tamaño, va variando la velocidad, y también tiene un sistema de presión de aire, el cual uh, mantiene las cuchillas sobre las pistas de, de peletizado con la misma presión para evitar excesos de desgastes y este lo mismo, mantener una homogeneidad en, la, en el pellet. Esto es lo mismo. Bueno, lo que sigue es la maquinaria para rafia, puede ser para eh, monofilamentos. A diferencia de las otras pelletizadoras, esta tiene un compactador con un molino de un solo eje... El problema que se tiene con la rafia, o con los monofilamentos, es la alimentación. Eh, que cuando tú estás moliendo, puedes hacer que ese, el mismo molino jale demasiado material y se sobrealimente el molino. Y esto es el problema. Con este tipo de molino nosotros evitamos eso, el cual va a estar alimentando lo que necesita constantemente y se va a estar este, procesando sin problemas. Básicamente es similar a la máquina anterior, nada más que es el tipo de molino el que cambia. Es un molino de un solo, de un solo eje. Bueno, esta es una peletizadora, la que viene es una peletizadora para scrap para molinos para desperdicio digamos de botella de alta densidad, para polipropilenos, para este material ya granulado que normalmente viene por ejemplo de líneas de lavado o del mismo si, ¿sí? ese se alimenta directamente con una alimentación forzada al, al tornillo si, ¿sí? este y eso es para, para digamos uh, rígidos no flexibles ¿Sí? Lo demás del proceso es exactamente igual. Tenemos un tornillo, tenemos ventilas de desgasificación, tenemos camiamallas de filtrado, tenemos el cabezal corte a la cabeza. La máquina que sigue es. Eh, para película muy impresa, es una máquina como la Reproflex que le llamamos, nada más que es de dos estaciones, para lograr una, una desgasificación mejor, que es, viene de lo que es las tintas, incluso la humedad, este, porque tenemos dos extruders, un principal y un, un sub-extruder. Entonces tenemos, aquí se ve claramente, tenemos, digamos, dos pasos de desgasificación, o sea, las ventilas en el segundo extruder y ya nos vamos a la, al peletizado. Sí, esto se recomienda mucho. Por ejemplo, la etiqueta que mencionaban de, de, de PP o de POPP, con mucha tinta, este, este sistema es, es, es lo más recomendable. Este es un sistema de filtrado. Eh, que ese es un problema que tenemos para los reciclados que vienen eh, contaminados, ¿no? Eh, obviamente, entre más limpio el material se meta, eh, es mejor, ¿no? El problema de, de, de estar cambiando las mallas o los filtros por las impurezas, este, pues hay opciones, ¿no? Las opciones son que sean filtros de calidad, como el que está aquí, este, que son autolimpiantes son para altas capacidades de producción, eh, obviamente tienen un costo, eh, pero esto ya depende, yo no estoy, este tipo de, de filtros únicamente se recomiendan para altas producciones. Hay algo que me gustaría agregar, eh, en cuanto al, al... tenemos necesidad de, de educar mucho a, a los recicladores, ¿no? Los recicladores realmente no tienen conocimiento de los plásticos, eh, no tienen conocimiento de, de, de qué se puede procesar, eh, no tienen conocimiento de, de cómo se puede procesar o qué deben de hacer. Eh, hablo del reciclador, que es la mayoría, ¿no? Porque los grandes recicladores eh, saben, tienen ingenieros, tienen desarrolladores de productos, pero los recicladores pequeños no saben realmente nada. Tenemos que educarlos porque creen que todo el plástico es igual, creen que todo el plástico se procesa igual y creen que con una misma máquina van a poder procesar todo. Sí, o sea, no tienen ni idea, la verdad, ni idea de lo que cuesta procesar bien los materiales, ¿no? Polistar ha desarrollado mucha tecnología para hablar lo que decía este Daniel, que era... Eh, evitar que el material se degrade tener altas productividades eh, entregar un producto limpio y de calidad porque eso a la hora de que tú lo metes a otro proceso de producción genera un, o sea te evita muchos problemas de, de productividad y, y, y obviamente este, te genera un beneficio es, no nomás es por el, por el hecho de tener eh, meter material reciclado es más barato que ocupar pura materia eh, prima virgen ¿no? Es, es, es, es educar mucho a la gente. Incluso los mismos, eh, gente que procesa, o sea, que produce materiales, no sabe mucho de los plásticos. Créanme, no, no, no conocen mucho. Pueden generar toneladas de producción de cualquier eh, material y no saben, no saben lo que están haciendo. Nomás saben que es buen negocio, pero no saben que, están, este, que necesitan hacer un estudio, que necesitan... La gente que lo está haciendo ahora, están haciendo bastante dinero. ¿eh? Aquí en México hay gente que está exportando, eh, por ejemplo, todo lo que es la tapa, ¿no? que viene del PET. Eh, hay grandes procesadores de PET aquí en México, está muy desarrollado ese mercado, pero todo el residuo lo están exportando a China. No hablo de estirenos, hablo de, de un montón de, de materiales que este, se ha hecho un negocio se ha hecho un negocio por los costos de la materia prima virgen, por un lado. Dos, porque ya es ley, o pues se está convirtiendo en ley en muchos países, meter un porcentaje de material reciclado, cuando antes pagaban los, los productores porque se llevaran el, el, el desperdicio, ¿no?, de, de sus fábricas. Eso ha cambiado mucho. Pero yo veo que la gente le falta mucha educación en cuanto a procesos, en cuanto a valores agregados, y hablo de los recicladores, ¿no? Los, los que se dedican a peletizar, ¿sí? Eso es muy importante. De acuerdo, Gabriel. Muchísimas gracias por tu contribución. Eh, vamos a tener un espacio al final de nuestra sesión, después de la, de la sesión que viene de Nicolás Sarria, para responder más preguntas y respuestas. Eh, están surgiendo varias inquietudes, Gabriel, en el chat que te invito a, a revisar en este momento. Eh, y de claro. acuerdo con Gabriel, creemos que una de las, de las principales mitos que tenemos que desbancar es que el reciclaje es una operación de bajo nivel o de baja tecnología. Eh, eh, claramente Gabriel nos ha mostrado pues, que hay máquinas especializadas y que llevan muchísimos años de know-how desarrolladas para cada tipo de aplicación. cierto Y que en la medida en que metamos ingeniería y que dediquemos eh, inversión y, y tecnología a este tipo de, de valorización, vamos a poder eh, dar un mejor cierre de ciclo y darle al plástico la oportunidad de ingresar en aplicaciones de mayor nivel. Entonces, en este momento cerramos la intervención de Gabriel y vamos a reabrir el espacio de preguntas para Gabriel al final de la sesión de Nicolás que sigue. Entonces, los invitamos a continuar planteándoles sus preguntas vía chat. Muy bien, con esto entonces vamos a continuar con la presentación de Nicolás Sarria. Nicolás es economista de ICES y con formación en Economía Circular de la Universidad de Berkeley en California ha trabajado con la Fundación Carvajal liderando proyectos de inclusión social bajo la línea de generación de ingresos con modelos de formación para la inclusión laboral y el desarrollo de cadenas de valor. Desde 2019 ha estado al frente de la, de la Dirección Corporativa de Sostenibilidad y Economía Circular en Carvajal Empaques, en donde se ha dedicado a la identificación de oportunidades y ejecución de proyectos con foco en el fortalecimiento de la cadena de valor asociada al aprovechamiento de plástico. Nicolás, es un privilegio contar con tu presencia. Bienvenido. Laura, muchas gracias, permíteme aquí, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor, ya estamos viendo tu pantalla. Me pregunto, por qué no, Ay. no me permite colocarla en pantalla completa. ¿Será que hay inconveniente si la, si la proyecto así, que tengo algún problema con el computador? No hay ningún problema. Bueno, listo. Eh, muchísimas gracias a todos y pues eh, desearles pues un feliz día. Aquí en Colombia pues estamos en la hora del almuerzo. Eh, yo voy a contarles pues una historia de, de lo que ha vivido Carvajal Empaques, una empresa dedicada a, a, a la producción de empaques en contacto con alimentos, en este proceso que, que quisimos denominar de cara a la transformación hacia la economía circular. Eh, digo hacia la transformación porque sentimos que esto es una carrera de largo aliento, donde definitivamente pues, nos falta mucho, hemos aprendido bastante, eh, pero creemos que todavía tenemos un camino largo por, por recorrer. Eh, yo creo que lo, lo, lo primero es contarles eh, pues, por qué se origina este cambio, qué, qué hace que, que una empresa multilatina dedicada a, a desarrollar soluciones de empaques para el sector de alimentos eh, se meta en este proceso de transformación y creo que, que tal vez la necesidad de cambio viene desde múltiples actores. Eh, Daniel nos contaba algo sobre lo que hoy se evidencia alrededor de las regulaciones. Está claro que los gobiernos de diferentes países y particularmente en Latinoamérica han tomado una corriente muy... Eh, que, que viene, digamos, desde, desde el origen eh, en Europa, pero que ha, ha venido tomando forma en nuestros países. Sin embargo, también la comunidad en general ha, ha venido asumiendo una percepción distinta sobre el cuidado del planeta eh, y, y demandan acciones para la sostenibilidad. Yo creo que hoy ninguno de los invitados eh, es ajeno a... A, a las realidades que hoy vivimos y, y, y definitivamente creo que una de las grandes inquietudes que nos queda es ¿cuál es el, el actuar? ¿cuál es el camino que deberíamos de, de tomar? Eh, también en nuestros países hay una realidad muy grande y es eh, el reciclaje eh, en nuestros países pues se hace con, con recicladores como eh, eh, la dinámica de, de recolección, todo lo que está asociado al desarrollo de cadenas de valor a la generación de valor agregado eh, y lo que puede ser los, el proceso de transformación del plástico, pues en nuestras economías está, está liderado por las organizaciones de recicladores o refinadores, dependiendo de la zona donde, donde se ubiquen. Y, y esto nos lleva a, a un escenario en el que pues, tenemos un problema de triple impacto, eh, tenemos un problema eh, ambiental que todos conocemos, que tiene que estar amarrado a una solución de tipo económico, pero adicionalmente un problema social, porque son muchas las familias que, que, pues que hoy viven de esta actividad. Eh, tenemos también a los transformadores, que, que tal vez Daniel lo planteaba, y la industria de la transformación, particularmente en postconsumo, eh, ha dado grandes pasos y yo diría que, que eh, esa, esa sensación de aceleración se ha sentido muchísimo más en los últimos años, eh, pues hace más o menos unos 10 años que, que vengo trabajando en procesos de desarrollo de cadena de valor, y, y realmente lo que uno ve es que la, las tecnologías para trabajar en post-consumo hoy eh, pues son punta de lanza y se ven como eh, el futuro. Y bueno, y tal vez como Daniel lo planteaba, incluso el presente. Están los fabricantes que, que, que también hoy tienen, de la mano de las múltiples presiones que hay, eh, cuando desarrollan aplicaciones, un poco voltean a ver hacia atrás y eh, eh, dicen, venga, yo, yo como trabajo con materias primas más sostenibles, esa puede ser, por ejemplo, una de las grandes discusiones que, que hemos tenido incluso con Ecentia, que es un gran proveedor de materia prima para nosotros, y hoy pues están demandando soluciones, digamos que requieren demostrar que el cierre del ciclo de los productos fabricados en resinas es posible. Eh, y por supuesto los consumidores, que aquí somos todos, que nos alimentamos de todo esto y que finalmente eh, buscamos alternativas y, y hoy exigimos algún tipo de soluciones eh, en lo que hoy se conoce como economía circular. Entonces, ante todos estos elementos que realmente nos, nos llevan a, a, a sentir una necesidad de cambio, yo creo que lo que, lo que viene es, eh, pues, cómo actuar, digamos, qué, qué, qué hay que hacer, cómo, cómo se abordan, porque como de pronto han podido ver, pues, no es un tema sencillo, no hay una única solución, las respuestas son múltiples. Entonces, definitivamente, yo creo que la, la respuesta que en Empaques ha dado en sus diferentes geografías y, y pues, particularmente donde nace esta empresa y, y con ello las iniciativas en Colombia, pues, es alinearse al contexto. Yo creo que aquí nos quedaríamos eh, eh, todo el día si, si nos convirtiéramos en unos defensores del plástico. Tampoco somos unos detractores, pero sí hay que entender que eh, eh, la cancha donde se mueve nuestro modelo de negocio cambió. Y esa alineación al contexto tiene que tener una orientación estratégica. Eh, por eso, eh, eh, Carvajal en Paques, eh, de la mano de, todos estos, eh, de todas estas fuerzas que estaban propiciando una respuesta pues genera una nueva gerencia que es la gerencia de sostenibilidad y economía circular que hoy migra hacia una vicepresidencia donde se aborda no solamente la unidad de negocios de, de empaques, Carvajal es una empresa que contiene seis unidades de negocio en diferentes sectores y hoy esta vicepresidencia lo que busca es no miremos la economía circular solo como una respuesta necesaria de la industria de empaques y empaques sino como una necesidad de, toda nuestra unidad de, de todas nuestras unidades de negocio. Hoy esa vicepresidencia de sostenibilidad y economía circular pues lo que busca es la articulación de las diferentes unidades de negocio en pro de soluciones, de acciones. Yo creo que algo que ha distinguido a esta empresa y que muchas veces nuestro presidente dice es tal vez lo que necesitamos un poco es menos PowerPoint y más Power People que se pueda traducir en acciones. Y este último tercero, bueno, el segundo es algo que, que tal vez muchos de los que están acá y, y que han participado en estos procesos lo sienten. Estamos acostumbrados como industria a ver al de al lado en la lógica de la competencia y realmente la construcción de estos procesos se hace en la lógica de la colaboración. Y el último, que es tal vez el más importante, es, hombre, todos los que estamos aquí presentes tenemos algo que ver con este proceso de cambio. Estamos acostumbrados a un pensamiento lineal, a desarrollar soluciones que están al interior de nuestras unidades de negocio. Eh, y el pensamiento sistémico lo que nos propone es, hay que entender que pertenecemos a un sistema, sea lo que sea que hagamos, tiene consecuencias antes y después de que los procesos surten efecto en nuestras unidades de negocio. Entonces, un poco entendiendo cómo hacer para, para, para empezar a trabajar, pues lo que quisimos es responder, sí, trabajando en la lógica de cadenas de valor, que es como vemos nosotros que, que se puede dar solución a toda esta problemática tan compleja, pues estaban todos los actores presentes. Y encontramos pues, una situación eh, eh, eh, pues como particular. Estábamos acostumbrados en el modelo lineal a ver que hay una cadena muy fuerte entre fabricantes de resinas, los desarrolladores de aplicaciones y los consumidores, que al final eran los que consumían todo tipo de aplicaciones en plástico. Eh, y encontramos que no estaban incorporados dentro de la cadena de valor los transformadores y los recicladores. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos un modelo que estaba muy bien implementado al interior de nuestras unidades de negocio, mas no contemplaba lo que pasaba antes ni lo que pasaba después. De esto, pues lo que nace básicamente es un compromiso. ¿Qué nos propusimos hacer? Entendimos que algo debía suceder con el plástico que se recolectaba. Y para poder hablar de cadenas de valor, pues hay que hablar de demanda. Y arrancamos en, en dos de nuestras geografías con modelos de generadores de demanda para la transformación de plástico posconsumo, por supuesto la transformación de la materia prima eh, en la que están fabricados los productos que ponemos al mercado. Y arrancamos con un proyecto que tiene dos aristas muy importantes, casi que dos formas de verlo, en dos regiones eh, que aunque parecieran similares, tienen contextos diferentes, tienen legislaciones diferentes, eh, eh, y tienen una forma de relacionamiento con el mercado diferente. Y así es como nace la iniciativa de Recicloplast, que nace en Colombia y en Perú, eh, y que voy a explicarles en adelante eh, cómo se configuran, y posteriormente lo que intentaré profundizar un poco más, dado la, las restricciones de tiempo, y también por, para entender, digamos, un poco en el, en, el, en el modelo más difícil, cómo se avanza a eh, hacer un poco de énfasis en el, en el caso de Colombia. Entonces, básicamente nuestra respuesta fue, si vamos a hablar de cadenas de valor, eh, eh, lo primero que uno tiene que hablar eh, eh, cuando está pensando en modelos económicos es la articulación de la demanda. Entonces, la primera pregunta es, sabemos que muchas de las cadenas de valor de los materiales que hoy se recuperan en el mercado tienen niveles de madurez muy interesantes. Cuando uno habla, por ejemplo, de la industria del cartón, es una industria que viene haciendo esfuerzos, en la transformación y la recuperación por más de 50 años, la, la industria de la chatarra tiene adelante grandísimos y cadenas de valor supremamente fortalecidas. Eh, eh, cuando vamos a hablar de plásticos, pues encontramos que el PET tal vez en la materia prima, vamos eh, por sus aspectos, sus aspectos técnicos, que, que se ha fortalecido de una mejor forma y que hoy tiene un engranaje muchísimo más articulado en las cadenas de valor. Pero había que ser realistas, nuestros productos que están, digamos, dentro del segmento de los envases plásticos de poco peso, pues no tenían quien los demandara. Eh, y, y, y para que un producto sea reciclable no basta con que la materia prima lo sea. La cadena de valor, el modelo de negocio alrededor de ese producto, tiene que ser posible para que al final esto llegue hacia los centros de transformación. Entonces, en dos países planteamos un mismo proyecto, pero con dos propósitos totalmente diferentes. Para el caso de Perú, teníamos un mercado ya maduro en PET, y por supuesto el reto sería esta materia prima. Para el caso de Colombia, tenemos una participación mayoritaria en polipropileno, y eso implicó que trabajáramos en una alternativa totalmente diferente. Y básicamente, esta fue la forma como nos encontramos con la economía circular. Este proceso de, de todo esto que les he contado, realmente cuando inició... Creo que en el, en el lenguaje de ninguno de nosotros se, se, se encontraba la economía circular. Me atrevería a decir que en nuestras cabezas no existían. Estoy hablando de procesos que arrancaron hacia el 2015, donde lo único que conocíamos de aprovechamiento estaba muy alrededor del reciclaje y que a medida que fuimos eh, eh, encontrándonos con el mundo de la economía circular, pues lo que nos dimos cuenta es que lo que veníamos haciendo, lo que veníamos pensando, lo que el mercado nos venía... Eh, pidiendo desde hace algunos años, pues estaba en el marco de la economía circular eh, y que básicamente lo que necesitábamos era eh, encontrar en este mundo, que realmente es un mundo nuevo, muchas de las cosas que hacíamos, cómo encajaban. Y hoy pues lo que tenemos es planteamientos de proyectos de economía circular eh, en lo que se conoce como modelos de circuitos con dos ejemplos. Para el caso de Perú, tenemos un modelo de un circuito cerrado donde el PET que generamos es reincorporado dentro de nuestro proceso productivo. Eh, digamos que tenemos un, un modelo de negocio que, en el que prima esta materia prima y en el que, por supuesto, cuando uno habla de PET, pues se encuentran normalmente las botellas que vienen de las bebidas gaseosas, pero hoy lo que estamos haciendo en Perú es de manera paralela a la reincorporación de botella, también reincorporamos los productos que ponemos al mercado. Y en el modelo de recicloplast de Perú, pues somos los únicos clientes. Es un modelo de integración donde se trabaja con organizaciones de recicladores en el proceso de recuperación y en donde se desarrolla una materia prima para nuestros productos. Y tenemos el modelo de Colombia, un poco más complejo en términos de su estructuración, pero que al final también responde al contexto. Como les decía, en Colombia estamos en polipropileno. El polipropileno, por sus condiciones técnicas y por algunos temas legislativos, es difícil de reincorporar grado de alimento. Hoy yo lo que siento es que, en los últimos años han habido unos avances muy importantes en, en tecnología e incluso en legislación con algunas grandes empresas que ya están eh, migrando o están generando equipos para que esto sea posible, pero la realidad digamos es que en el mundo la reincorporación de polipropileno para eh, aplicaciones de grado de alimento eh, es compleja. Eh, uno de los elementos por los cuales por los cuales esto se hace difícil, es porque el polipropileno tiene múltiples aplicaciones. Cuando uno habla de PET, uno casi que podría imaginarse la botellita de la gaseosa, pero cuando uno habla de polipropileno, pues lo que encuentra es un universo de aplicaciones desde juguetes hasta tarros de pintura, hasta piezas para autopartes, en donde claramente para que este proceso vuelva a ser reincorporado en productos que están en contacto con, con alimento, pues prima mucho el entender cuál fue su origen. Entonces, el modelo de Colombia es un circuito abierto. Eh, eh, ¿Esto qué quiere decir? Nos responsabilizamos en un proyecto que eh, es, un, es un emprendimiento, digamos que es una startup, que nace en el 2018, que ha venido creciendo y que evidentemente está en un punto en el que consideramos que requiere escala, pero que básicamente lo que hacía es cómo hacemos para que el polipropileno en conjunto con el material, con los productos que nosotros ponemos al mercado, se convierta en una materia prima para la industria. Y ahí lo que eh, lo que hace el modelo de Recicloplast Colombia es, es Básicamente, desarrollamos materias primas eh, en polipropileno, tenemos alrededor de 13 referencias con ficha técnica, que han sido desarrolladas no solos, eh, lo, lo que tenemos es un equipo que finalmente trabaja con las empresas que demandan estas materias primas para hacer un desarrollo conjunto. Entonces, un poco, digamos, aquí el resumen es, es un mismo Recicloplast, es un mismo proyecto, es una misma forma de hacer economía circular, aplicada en dos contextos diferentes, eh, con dos salidas totalmente diferentes. Hoy, ¿qué es Recicloplast Perú? Digamos, Recicloplast Perú es un modelo de escala que incorpora alrededor de 1.500 recicladores. A la fecha se han transformado más de 1.000 millones de botellas. Eh, y eh, a la fecha estoy hablando más o menos desde el 2019, pues son 20.400 toneladas que se han reincorporado a nuestro proceso productivo, eh, en la fabricación de diferentes empaques que tenemos en nuestro portafolio. Mientras que el modelo de Colombia, más pequeño, más retador, es cierto que ha beneficiado a 504 recicladores. Aquí entender aquí, por ejemplo, hay una diferencia muy marcada entre lo que tenemos en Colombia y lo que tenemos en Perú, Mientras que el modelo de Perú es un modelo de integración hacia atrás en nuestra cadena, el modelo de Colombia nace como una iniciativa de generar valor social. Hoy los dueños de esa, de esa planta recicloplas son tres organizaciones de recicladores. Nosotros como Carvajal Empaques apoyamos eh, eh, y dirigimos un poco porque es un esfuerzo muy grande que se requiere convertir los residuos plásticos de polipropileno en materias primas. Yo creo que eh, y nuestro amigo de Polistar nos decía algo muy cierto y es hoy hay prima un desconocimiento eh, en, en el mundo del plástico, que, que creo que el, muchos de los que están acá lo sabrán, es un mundo en el que, en el, que el tecnicismo prima, eh, y conectar esos dos mundos de la generación de materiales post-consumo de polipropileno con el desarrollo de materias primas es complejo. Hoy son 2.016 recicladores vinculados a través de procesos de proveeduría, y a la fecha, más o menos desde mediados del 2018, son 473 toneladas que se han transformado, que equivalen a más o menos 144 millones de envases nuestros puestos en el mercado. Para centrarnos un poco más en el caso Colombia, pues quisiera compartir con ustedes algunos aprendizajes que hemos tenido. El primero es, generar la demanda no es suficiente. Nosotros, a través del modelo Recicloplast, pudimos establecer precios de mercado locales para la compra de polipropileno diferente, en sus diferentes presentaciones y, por supuesto, la compra de productos de un solo uso, que son los plásticos livianos de polipropileno. Entendimos que la ingeniería, y particularmente la ingeniería de materiales, es el puente entre dos mundos. Hoy la planta, ambas plantas, pero para hacer el caso de Colombia aquí específico, la planta de Recicloplast de Colombia es liderada por un ingeniero de materiales que lo hemos ido eh, eh, eh, un poco entrenando para que ese tecnicismo de la ingeniería de materiales pueda bajarlo al idioma de un reciclador, que pueda conectar, que pueda conectar un envase de un champú eh, con un polietileno, para que ese polietileno pueda, pueda generar, digamos, y propiciar la discusión con un ingeniero de desarrollo que está en una empresa que demanda ese polietileno con unas especificaciones técnicas. Eh, y, y yo creo que esa ha sido un poco la magia que ha tenido este emprendimiento, que ha permitido conectar esta oferta y esta demanda en un modelo que genera valor. Eh, otro, otro, otro aprendizaje grande, que es, que es casi como un mito, y es mucho plástico, pero realmente no hay oferta. Yo creo que Daniel lo, lo planteaba en cuanto de cara a los retos, y es eh, una de las cosas que nos trae a estos espacios, pues es, es la problemática que hay alrededor del plástico. Pero cuando uno empieza a, a, a estructurar mecanismos de abastecimiento, pues se da cuenta que realmente la oferta es finita eh, y, que, y que los modelos eh, eh, de gestión, de recolección, hoy carecen de, de instrumentos, de herramientas que permitan que ese plástico al final pueda generar valor y no termine dispuesto donde sabemos que en el mejor de los casos termina en rellenos sanitarios y en el peor de los casos termina en los mares. Eh, otro aprendizaje es la economía circular. No es un propósito exclusivamente de los que producimos envases y empaques. Es un propósito de todos. Realmente es un modelo económico. Eh, y cuando hablamos de modelo económico, pues piensen, por ejemplo, en nuestros países. ¿Quién puede hoy apartarse del modelo económico de nuestros países? De una u otra forma, eh, estamos vinculados. Y yo creo que, que es importante que cada una de las personas en los espacios que, que, que, que tenemos, pues entendamos cuál es nuestro rol. Y el último es que, para que las cosas pasen se requieren habilitadores. Eh, eh, no es suficiente con que estén presentes eh, los que proporcionan tecnologías, no es suficiente con que estén presentes los que la demandan. Se requiere, por ejemplo, un gobierno entregando eh, eh, medidas no solamente restrictivas, sino algunos tipos de incentivos para que esto pase. Se requiere, por ejemplo, como cualquier modelo económico, al menos en el universo de Occidente que es capitalista, pues un sistema financiero que lo apalanque. Eh, eh, y en el interior de las empresas pues se requiere, por ejemplo que hubiera pasado de Carvajal en Paques si nunca se hubiera creado la gerencia de sostenibilidad y economía circular posiblemente nunca hubiéramos podido eh, llegar, digamos, al, al momento en el que estamos hoy, entonces los habilitadores tienen un rol supremamente importante para que el cambio se dé Ahora, una de las grandes preguntas es, es ¿cómo avanzar? Vamos que Hoy nosotros tenemos clara una ruta, hoy sabemos que existe una demanda para nuestros materiales, demanda que nosotros mismos hemos propiciado, pero definitivamente lo que hemos encontrado es que de cara a la oferta, que es un poco lo que hoy, lo que hoy incluso compartimos con esencia, es restringido, pues nos surgen muchísimas inquietudes. Lo que yo les estoy mostrando acá son algunos de los proyectos que hoy tenemos en curso para poder incentivar esa oferta que no es más que el esfuerzo que hacemos de cara a las comunidades, a las ciudades, a las personas que en el día a día generan el cambio para que esos materiales lleguen a las plantas de transformación. El primer proyecto hace parte de nuestro, de nuestro esfuerzo por el cumplimiento de responsabilidad extendida del productor, tiene cubrimiento en toda Colombia a través de diferentes iniciativas. Red Reciclo es un esfuerzo de grandes marcas de, de, de nuestro país para poder llevar esos sistemas de gestión de residuos a que se enruten hacia, hacia la transformación. El segundo proyecto Riviera es la mirada que tenemos hacia el Caribe. Este es un proyecto que se ejecuta en el norte de nuestro país, en el departamento de La Guajira, donde trabajamos de la mano de múltiples actores en una zona que tiene problemas inmensos por contaminación por plástico, entre otros, pero además de eso, por problemas asociados a pobreza y donde estamos seguros que se requieren métodos, se requieren sistemas para poder llevar a cabo eh, los, los, la gestión de los residuos sólidos en el marco de modelos de negocio. El tercer proyecto se dirige hacia nuestra, nuestra otra costa, que es el, el Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano, pues, sería que hay personas de diferentes lugares, pero... pero eh, nuestro Pacífico tiene una característica y es que está desconectado en términos de infraestructura de la gran mayoría del país. Su principal ciudad, Buenaventura, cuenta con uno de los puertos más importantes de Colombia. Y cuando uno mira hacia arriba y hacia abajo, pues lo que encuentra es que Buenaventura es el canal a través del cual se conecta el Pacífico colombiano. La plataforma Pacífico es un esfuerzo en convertir a Buenaventura en un comprador natural de residuos sólidos eh, con conexión directa hacia Cali, que pues es la ciudad más cercana, que está de Buenaventura, para poder realmente generar mecanismos que permitan que los materiales que viajan hacia las, hacia las diferentes regiones del Pacífico colombiano no se queden allá. Eh, el cuarto proyecto eh, nos resultó de, de entender lo que pasa en estas comunidades. Eh, cuando vamos a hablar de contaminación, pues evidentemente no estamos hablando de las personas con mayor poder adquisitivo. En nuestros barrios muchas veces no vemos la basura, gozamos, digamos, con el privilegio de que la basura es invisible porque tenemos servicios que nos la recogen todos los días. Pero cuando llegamos a las comunidades donde los servicios nos, no funcionan de la misma forma, pues nos encontramos una necesidad grandísimas. Y en Buenaventura particularmente encontramos la oportunidad eh, de desarrollar vivienda en plástico reciclado para algunas familias. Y, y esto que ustedes ven ahí fue el primer esfuerzo, pues un, un piloto, un experimento que hicimos. Eh, y que hoy se ha replicado, en, en, ya hay otra casa, de hecho ya hay un plan para poder empezar a, a trabajar en la construcción de, de algún espacio de un barrio en, en, en, en casas de plástico reciclado, y encontramos que ahí hay una oportunidad interesante. Y el último, pues es, creo que todos los que están acá y muy seguramente los que tienen hijos, pues han sido educados por sus hijos en todo lo que tiene que ver con, con el reciclaje, y hoy pues hoy son ellos los que digamos nos van orientando un poquito en eso y este es un proyecto que trabaja con instituciones educativas de carácter público principalmente pues en la ciudad donde donde de donde carvajal empaque nace que es cali eh, trabajando en la educación como un pilar eh, y, y bueno aquí les resumo algunas de las iniciativas que, que tenemos digamos que, que hacen parte de nuestro esfuerzo Y ¿Es suficiente? Pues, pues no. Yo creo que eh, hay otro trabajo grandísimo que, que venimos eh, pues, eh, gestando y es no es suficiente trabajar eh, en la cadena de valor si no hacemos nada al interior. Eh, y yo creo que esta, este último pedazo de la presentación pues va muy dirigido a, bueno, ¿y qué estamos haciendo de cara a nuestra oferta y a nuestro portafolio? Y aquí lo que el equipo particularmente de Colombia viene trabajando es un proyecto muy interesante que se llama la célula de reconversión, que básicamente lo que busca eh, es entender cómo puede nuestro portafolio migrar. Nosotros tenemos hoy una participación muy importante en Colombia en plástico, eh, con tres tipos de resinas, polipropileno, poliestireno y PET. Eh, para el caso del PET ya tenemos eh, un proceso digamos de reincorporación andando, lo tenemos autorizado pues, por el ente regulador aquí en Colombia, que se le una reincorporación de hasta el 80%. Eh, vamos en un proceso muy avanzado de llevar esta autorización de incorporar material reciclado al PS, un material que pues, creo que ha sido muy castigado, digamos, por los medios. Eh, este, eh, digamos que es un proceso técnicamente viable, vamos en una fase muy avanzada de autorización y esperamos para este 2021 contar, digamos, con esta certificación que nos permita eh, incorporar material PS reciclado post-consumo en nuestros productos. Con el, por, con el polipropileno, pues venimos trabajando en todo lo que les cuento. No tenemos hoy la forma de, de, de, de desarrollar procesos de reincorporación en nuestros productos, pero lo que hacemos, pues es el cierre a través de un círculo abierto. Y vamos en un proceso también de reconversión. No todos nuestros productos realmente tienen que estar en plástico. Y gran parte del esfuerzo, pues es migrar a nuevas materias primas. Tenemos eh, una línea muy interesante que se desarrolla a base de bagazo de caña, pues que tal vez sabrán que la caña de azúcar es uno de los principales productos del Valle del Cauca, pues el departamento donde está Cali, eh, estamos migrando hacia la conversión en envases y empaques en cartón, en papel y en pulpa moldeada. Eh, finalmente, cerrar con algunas conclusiones. Yo creo que algo de lo que yo he aprendido eh, en este paso por, por Carvajal Empaques, pues es que sí tenemos un propósito y quisiéramos liderar el desarrollo de la economía circular en la industria de empaques. Y tenemos muchos retos. El primero tal vez es cómo madurar la cadena de valor del plástico, algo en lo que coincido con la presentación que hizo Daniel. Hoy yo creo que necesitamos esquemas de precios con informaciones que no sean asimétricas, necesitamos robustecer la eficiencia de la cadena de valor del plástico. Creo que hay algo y, y que es algo en lo que incluso Laura nos ha hecho eh, algún énfasis y es, tenemos que dejar de ver el reciclaje como una actividad que no genera valor, realmente es una actividad que genera valor Estamos acostumbrados a que la única forma en la que incorporamos materia prima reciclada es por el hecho de que es barata. Y yo creo que aquí lo que realmente hay es una apuesta a desarrollar productos con un alto contenido de valor agregado y con una apuesta muy diferente. El tercero, pues es que el compromiso es de todos. Una de las cosas que más hemos intentado desarrollar es una red de trabajo. Y, y, y hoy lo que tenemos es múltiples actores que nos ayudan a construir proyectos porque solos jamás podríamos. Este, este, este apartado que sigue, yo, yo quisiera como dejarlo de, de, de mensaje y porque nos cabe a todos y es, estamos acostumbrados a, a, a identificarnos como consumidores y realmente nosotros no somos consumidores, lo único que consumimos es lo que nos comemos y podemos procesar, para el resto de cosas somos usuarios pasan por nuestras manos y no dejarán de existir y, no, y eso no aplica solamente para el plástico en la medida en que entendamos en que somos usuarios de todo lo que tenemos pues asumiremos algún nivel de responsabilidad sobre hacia dónde se dirigen esos materiales cuando salen de mis manos el, el, el, ulti, el penúltimo pues es que la economía circular requiere habilitadores como el estado y el sistema financiero estamos aquí aquí hay estos actores el Estado ha estado muy, muy, muy presente en la formulación de política pública. Yo creo que hay algo que nos hace falta y es cómo incentivamos que esto pase. Eh, y por último, creo que en nuestras economías, al menos en nuestros países, pues la inclusión social tiene que ser un pilar para que esto pueda ocurrir. Son muchas familias que viven de la actividad del reciclaje que definitivamente tienen que estar involucradas dentro de este modelo económico. Les agradezco muchísimo el espacio y pues quedo atento para las preguntas. Nicolás, muchísimas gracias por esta valiosa presentación, por demostrarnos eh, lo que Carvajal Empaques está haciendo en, en el tema de, de inclusión social y de cierre de ciclo. Y gracias por esa perspectiva de liderar eh, el cierre y de liderar la solución desde la empresa privada. En este momento tenemos espacio eh, de eh, aproximadamente 10 minutos para, para responder a algunas preguntas. Eh, invitamos a las personas que nos quieran preguntar. Eh, poner preguntas en el chat. Vamos a responder algunas de las preguntas que, que ya nos han formulado. Eh, la primera pregunta que nos hacen para Nicolás es eh, justamente desde las empresas de empaques, ¿qué recomiendas tú que puedan hacer? O sea, ¿qué puede ser una empresa que fabrica empaques para eh, llegar hacia la economía circular? Adelante, Nicolás. Bueno, yo, yo creo que mi recomendación es involucrarse en la acción. Digamos que hoy hay múltiples formas de, de trabajar hacia la solución. Eh, entonces, yo creo que básicamente lo respondo con una invitación. Yo creo que eh, hoy las empresas de empaques, pues podemos competir en la góndola, pero construyendo modelos de economía circular somos aliados y, y realmente necesitamos estar juntos en este ejercicio. Entonces, para cualquier industria de empaques que esté en, en, en este espacio, pues la invitación es... La que trabajemos juntos. Yo, yo creo que hay muchas cosas por hacer eh, y bienvenidas más manos y más cabezas a, a pensar y trabajar. Gracias, Nicolás. La siguiente pregunta es para Gabriel García. Gabriel, eh, nos preguntan desde la audiencia qué debería tener en cuenta alguien que quiere comprar maquinaria para reciclaje, qué criterios debería considerar antes de adquirir la maquinaria. Adelante, Gabriel. Este, primero es el tipo de material que quiere reciclar, ¿no? Eh, si es alta densidad, si es polipropileno, si es... ¿A qué tiene acceso? ¿Qué, qué, ¿De dónde se va a surtir su, su materia prima? Eso es lo más importante. Segundo, es ¿cuántos kilos hora pretende producir? Porque hay máquinas de 200, de 400, de 600 kilos hora. Obviamente, esas es son las dos cosas y, y, y tomar en cuenta también quiénes van a ser sus clientes. Porque independientemente de, de tener un material, que digamos, por ejemplo, la bolsa o no sé, cualquier producto, que tú quieras este, volver a meter al, al, al, a la producción de bolsa está bien, pero hay más oportunidades. O sea, hay materiales, por ejemplo, que, se, que son de polipropileno, ¿Sí? Eh, que son películas flexible y se puede ocupar en el mercado de inyección. ¿Sí? O sea, tú lo traes de, de, del mercado de, de la película o del empaque y lo vas a meter al proceso o a la economía circular nueva de, de inyección. Algunos productos que ya vienen mezclados, por ejemplo, como decía este... Nicolás, mmm, creo que era... No. Sí. Eh que son coextruidos, que llevan este, ciertas diferentes mezclas de materiales. Son muy buenos para, para procesar inyección, o sea, en vez de mezclar y hacer un producto de materias primas vírgenes, ya viene este material casi preparado para, para meterse en el proceso de, de inyección. Creo que lo más importante es eso, tomar en cuenta bien su acopio, de dónde va a venir su, su materia prima, cuántos kilos ahora quieren procesar y hacia dónde lo van a vender. Eso es lo más importante. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta es para Daniel. Daniel nos preguntan acerca de materiales compostables eh, y si los materiales compostables en este momento tienen una, un ciclo de reciclaje, si tú conoces alguno. Adelante, Daniel. Gracias, Laura. pues. Eh... De cara a los materiales, digamos, de, de origen bio y de los que tam también son de fuentes eh, sintéticas, por, por así decirlo, eh, cada uno de ellos, al, al convertirse en un polímero, tiene esa capacidad de reciclarse, ¿sí? Entonces, responderíamos a lo primero, ¿se puede reciclar? Sí, pero vamos a lo, a lo que mencionábamos antes en, la, en las presentaciones y es, ¿qué tan fuerte es esa cadena? ¿Qué tantos materiales van a aparecer de ellos para que finalmente se puedan reciclar? Entonces, cuando tú tienes un residuo de estos en una línea post industrial, porque es tu línea de empaque, tú los puedes reincorporar allí eh, en la medida en que puedas. sí. Y el material va a responder en ese, en ese proceso de volver a fundirse, conformarse y poder constituir un, un empaque. Pero cuando eh, sale al mercado y, y lo tienes que recoger y antes se te vuelve un elemento que eh, genera, digamos, de cara al, a la cadena de reciclaje, dudas, eh, no se no se identifica adecuadamente, no es fácil de, de identificar, se va a convertir en un contaminante porque no tiene una cadena lo suficientemente fuerte entonces es un, un caso específico por ejemplo de lo que le ocurre al PLA en Estados Unidos donde, y en Europa en, en, donde le está, le está pasando eso, hay que identificarlo de cara al consumidor para que el consumidor sepa que la mejor vía no es el reciclaje, si bien ese material es reciclable, la mejor vía es para aquello que fue diseñado y es que se pueda compostar, ya sea en sistemas industriales o en sistemas de hogar o, bueno, según el, el certificado del, de, de la aplicación. Eh, y, eso, y eso sería lo, lo fundamental. Entonces, si ¿sí es reciclable, sí, pero la mejor vía es que se composte. Perfecto, muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta es para Nicolás. Eh, Nicolás, nos preguntan acerca de envases de PVC, si tú conoces si en este momento se está pensando en reciclar esos envases de PVC, eh, si hay de pronto eh, alguna tendencia particular a que estos eh, materiales sean reemplazados por otro, o si eh, definitivamente es un, es un material que no deberíamos usar en empaques. Adelante, Nicolás. Bueno, pues sí conozco, eh, digamos, iniciativas que lo, que lo hacen, sin embargo, no de la tendencia, ¿no? Y... y... Pues uno de los problemas grandes del reciclaje es precisamente desarrollar cadenas de valor alrededor de los materiales. Entonces, eh, siento que eh, el PVC, al menos en, en productos de envases, mm, es una materia prima que va de salida. Realmente no creo, digamos, que sea algo que, que esté considerado entre las prioridades para solucionar eh, todo este problema que hay alrededor de la reincorporación. PVC sigue siendo un material supremamente valioso para otro desarrollo de aplicaciones, pero en envases y empaques, lo que yo veo al menos en la, en la tendencia es que cada vez se busca más su sustitución. Estás en silencio, Laura. Gracias. También, Bar Nicolás, es la siguiente pregunta. Eh, ¿Sabes de otros países donde se esté trabajando en la incorporación de poliestireno reciclado para empaques eh, en contacto con alimentos? O Carvajal es pionero en esto. Adelante, Nicolás. Bueno, pues la, la principal tendencia para hablar de poliestireno y reincorporación es el reciclaje químico y, y ahí, pues en países, digamos en Europa, pues sí hay proyectos muy avanzados para, para desarrollar procesos de reciclaje químico que garantizan la reincorporación. Eh, nosotros estamos hablando de certificaciones en reciclaje mecánico, es decir, una tecnología muy parecida a lo que ocurre con el PET, eh, que a través de procesos de ultra limpieza eh, eh, y tecnologías específicas de extrusión permiten la reincorporación. Yo no he visto en otros países, al menos de Latinoamérica, que se esté trabajando en soluciones de reciclaje mecánico alrededor del poliestireno. Siento que ahí somos pioneros, aunque puedo no tener eh, eh, pues el panorama completo. Perfecto. La siguiente pregunta nos la hacen para Daniel. Eh, y la siguiente pregunta es si hay algún estimado del plástico producido versus el plástico o el porcentaje de plástico que se está reciclando actualmente. Adelante. Daniel. Pues el, el numerito mágico que les mostraba ese 9% pues sale de unos estudios internacionales. Este año eh, hay, hay, existe un, un informe que se llama el Circularity Gap que muestra un poco pues, cómo se, se han podido recoger esa información mundial. Y, y ha mejorado, el, o sea, ya hemos pasado un 9% a un 11% de material que se reincorpora. Pero, eh, digamos que yo, yo diría que en, en lo particular, pues cuando hablamos de, de los países, tanto los, las, las tanto los países de economía emergente como aquellos que son en vida de desarrollo así considerados, pues la, la calidad de la información no necesariamente refleja la realidad de esos países. Eh, y eso es... Pues algo importante a tener en cuenta, ahora hay una diferenciación resina-resina, hay unas resinas que se han logrado desarrollar un poco más en sus mercados y cerrar el ciclo de los materiales, y otras que están en mora y que empiezan a, precisamente a ganar un poco de tracción. Entonces yo, yo lo diferenciaría en esos dos elementos y miraría muy detalladamente los números porque puede que en algunas resinas estemos en el 80% de, de reciclaje, en otras eh, tengamos un, un, un mercado por desarrollar porque estamos muy bajos especialmente en aquellos que son colaminados por, por su difícil reciclabilidad, ahora no hay un, también un, un rastreo de eh, otras aplicaciones y, y en nuestros mercados es muy común encontrar las maderas plásticas los postes hechos en, en material reciclado y seguramente esos no se están reportando de, de, de ese material que se está reincorporando como tal, yo, yo diría nos hace falta información para realmente medir ese dato Muchísimas gracias. Y la última pregunta de nuestra sesión de hoy es para Gabriel. Eh, Gabriel, nos hacen la pregunta acerca de qué tipos de productos eh, pueden fabricarse a partir de la resina recuperada con Polestar. ¿Qué ejemplos de productos eh, se pueden fabricar? Adelante, Gabriel. Bueno, la, la gama de productos es, es inmensa, ¿no? O sea, se pueden hacer desde desde películas flexibles se puede incluso incorporar otra vez a, para hacer botellas sopladas de, de alta densidad se, procesos de inyección de tapa procesos de extrusión de, de, de, de, de muchas cosas no. hablando ahorita de, de ejemplo del estireno este, del poliestireno hay gente que está produciendo centros para para rollos en, en poliestireno no poliestireno reciclado eh, Digo, la gama es tan grande como los productos hechos de plástico, ¿no? Básicamente es, es, es y es demasiado grande la, la gama de, de, de plásticos que tenemos. Por eso te decía que hay que, que enfocarse, ¿no? Enfocarse en varios productos que puedas hacer y, y, y dedicarte a eso, ¿no? Todo el mundo pregunta por el PET. ¿no? Todo el mundo sabemos que reciclar PET es carísimo, o sea... Únicamente las empresas muy grandes pueden, pueden este, invertir en reciclar PET, ¿no? Mas, sin embargo, eh, el mercado más grande no es únicamente la botella, es todo. Empaques, tapas, botellas de polietileno, eh, tubería eh, de alta, tubería de PP, este, extruidos, ¿no? manguera de riego, acolchado... Hay, hay infinidad de, de productos y mercados diferentes. Bueno, excelente. Ya con esto, eh, pues damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos enormemente a Daniel, a Nicolás y a Gabriel por su presencia.